Puedes engañar a una persona una vez, a muchas personas muchas veces, pero a nadie engaña siempre. Por consiguiente, ¿qué sentido tiene mentir? Hay libertad para mentir Se puede inventar sin frenos Aunque me pregunto por qué hacerlo Si la verdad es imposible ocultar Tarde o temprano sale a flote Igual que un cadáver sale del mar y llega a la playa. No hace falta decorar la verdad, no precisa artificios, pero la mentira requiere de toda clase de trucos. Cortinas de humo, luces potentes que apunten a otro lado, lejos de la verdad. Mientras ¿Qué motivo justifica sustituir la verdad por la mentira? Me respondo rápido, únicamente el egoísmo, la codicia que se torna maldad. La mentira se sostiene ante la ausencia de amor mediante la negativa a expresar verdad verdad, verdad, verdad. Nada es más hermoso que la verdad. Nada. Nada más conveniente que la verdad Nada es más nefasto que la mentira ¿Quién puede aplaudir el engaño y colaborar? La falsedad Yo no, yo no Tampoco nosotras podemos Es vergonzoso cuando se apoya La mentira Acentuando La falsedad A sabiendas Del engaño del error y del daño francamente vergonzoso no hace falta decorar la verdad no precisa artificios pero la mente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 Oh no. Mentiras grandiosas para esconder la primera, si dices mentiras, tendrás que inventar muchas otras más. Para mantener viva la trampa hay que inventar con mayor ficción, constante memoria para recordar toda la historia. Con lo sencillo que es la verdad, no requiere de ningún esfuerzo, solo, solo verdad, aunque me duela, solo. Siempre duele más Causa dolor a los demás Nunca encontraré razones para mentir Motivos absurdos para fingir Tengo millones de razones para sentir millones de Razones para mentir, jamás las buscaré. Hay motivos para vivir, siempre quiero sentir. con la belleza de lo genuino, de la verdad. Confío, confío en la verdad, autenticidad, esencia genuina que germina.